Estoy triste, estoy triste, porque el 90%, el 90% de las personas que ven mis vídeos no están suscritas al canal. El 90% de las personas no están suscritas, así que ¿a qué esperas? Tenemos el mejor canal con el mejor contenido de Fortnite, vais a mejorar muchísimo, vais a notar la diferencia. Un mongollón con suscribirse a mi canal, vais a ver los vídeos... De los mejores consejos de Fortnite, las sensibilidades de los profesionales Cómo mejorar en todo, cómo vais a sacar más puntos en arena En todo, en todo, en todo vais a mejorar Así que ya sabéis, suscríbanse al canal, que no hay nadie suscrito, en serio Muchísimas gracias a todos los que me estén siguiendo y los que me estén apoyando día a día Porque de verdad, agradezco muchísimo Y ustedes saben que a todos los suscriptores les doy una recompensa Así que ya sabéis, suscríbanse y decídmelo por los comentarios, soy nuevo y saldrás en el próximo vídeo. Hola, sí, dígame. Hola, soy Anónimos y debes de traerme la accesibilidad de leche. ¿De leche? ¿Y iba a traer una de Wolfis? Pues esta vez no, Ledze se hizo con un tío 53 kills un eh, mando. ¿53 kills? Vale, vale, tranquilo, te la traeré. Y saluda a tu comentario de tu último vídeo. Los comentarios de mi último vídeo Bueno gente, antes de que Anonymous me hackee o me haga algo Tengo que saludarles a todos del vídeo anterior Y los del vídeo anterior fueron los comentarios de Joaquín, que creo que es Joa <ríe> Núcles, Pato Roldan, Dotsus y I am Diego. Un saludito a todos y de verdad muchísimas gracias por comentar en el anterior vídeo Y espero que Anonymous no me mate por esto y bueno gente, qué mejor reaccionar al mejor trío de 53 kills que se ha sacado en el trío Hamar Y de verdad, es el mejor trío del mundo para mí Benji Fishy, señor Savage, Mr. Savage y nuestro amigo Leche que es de mando Y por eso vamos a traer sus configuraciones y todo lo que él utilice El chico tiene 16 años, casi la misma edad que yo y yo nunca he llegado tan lejos como él pero bueno, es lo que hay eh, Es muy bueno, ¿vale? Os voy a enseñar todo lo que él utiliza Tanto como dispositivo, como el PC que tiene Como el procesador, como el mando que tiene Las configuraciones, la sensibilidad Todo, todo, todo, todo, todo lo que él utiliza Lo vamos a ver Tiene un buen pin como estáis viendo ahí arriba en la pantalla Tiene creo que 20 de pin no lo veo muy bien Pero tendrá 20 de pin Y creo que la sensibilidad la tendrá muy alta Pero ya lo, os voy avisando ya de que la sensibilidad la bla bla bla bla mierda la sensibilidad está muy alta vale y bueno chicos les dejo todos los todos todos todos los créditos a Leche aquí os enseño el Twitter y el canal de YouTube de Leche es un chaval ahí muy mono como estáis viendo en la imagen y bueno él utiliza un control bastante caro vale Vale, 240 dólares y estamos hablando del control Astro C40TR, es como un mando de Playstation pero combinado con un mando de Xbox que está personalizado con palancas y bueno, mucho rollo, mucho rollo, pero bueno. 240 euros es el mejor mando para jugar a Fortnite actualmente y... ¿queréis que me lo compre? Mm -hmm. Va a ser que no, no que no tengo dinero Pero bueno, él no utiliza eh, Como estáis viendo ahí, no utiliza los topes Para los gatillos y tampoco los controles Free que para elevar los joystick También utiliza los Obviamente, si se compra Un mando personalizado con palancas Es para utilizarlo Y él utiliza el confirmar Con el círculo, edita con la palanca el número 2, el izquierdo Y el del número 1, que es el derecho Para saltar, ¿vale? Muy buena idea porque así puede editar mientras salta a la vez, sin tener preocupaciones de mover los dedos mucho tiempo. Luego, como veis aquí, utiliza la flecha de arriba para editar. No me lo creía ni yo. Utiliza la flecha de arriba para editar. Resetea con el r 2 Salta con el X, eh, confirma con el círculo, porque lamentablemente todavía para los de mando no podemos confirmar al instante. Tenemos que todavía confirmar, no como los de PC, o sea, los de tecla y ratón que utilizan la ruedecita y ya está. Pero bueno, ya pondrán los de Playstation. La verdad que estaría muy bien tener que resetear al instante. La verdad que estaría bastante bien. Y bueno, aquí vemos en pantalla cómo juega él. Juega doble clavo izquierdo y derecho, igual que yo. Pero yo lo utilizo un poquito más diferente y ahí abajo vemos cómo es sumando y cómo lo coge, ¿vale? Es un poquito extraño, por eso va a tener una sensibilidad bastante bastante extraña. Y hablemos de su monitor, su monitor es de un AG251FZ de 240 Hz, ¿vale? Es 25 pulgadas y y sus componentes del PC está aquí en pantalla, es un Cooler Master H500M ATX. M.I.D., que lo, de, lo último que he dicho no lo entiendo lo que es, pero bueno. Me podéis decir en los comentarios eh, qué significa todo lo que estoy diciendo, porque no tengo ni idea, la verdad. Y utiliza un CPU bastante bueno, este sí que lo conozco yo, es un Intel Core i7, que es muy tocho, ¿vale? Tampoco es del universo, pero bueno, está bastante bien y es bastante caro, creo. Y también utiliza una, un procesador de 16 GB... De 2x8 GB, ¿vale? Es un i7 9700K, que es bastante tocho. Y bueno, gente, les he hablado ya de todo lo que utiliza, así que vamos a pasar ya a la sensibilidad. Y cuando hable de la sensibilidad, os voy a dejar de fondo la partida, cómo ha terminado, ¿vale? Para que veáis que sí se ha sacado las 53 kills de la manga, ese trío tan bueno... Y os dejaré entonces el vídeo de fondo y espero que os guste. Por favor, YouTube, si estás viendo esto, no me tires el vídeo de copyright. Les estoy dando todos los créditos a Letsie, ¿vale? Y a, también a Benji Pixy y a todos los que tú quieras, ¿vale? A todos los que tú quieras, lo de los créditos. Lo pongo en la descripción, sus canales, lo pongo donde tú quieras. Pero por favor, no me quites los vídeos de YouTube, que estoy a un aviso, a uno solo, de que me quites el canal de YouTube. Te estoy generando ingresos. Sé que no te importa una mierda el dinero que estoy ganando porque no estoy ganando mucho. Pero bueno, por favor, no me quites el vídeo. Por favor, anda. De corazón. Así que, gente, si estáis llegando a este punto del vídeo, por favor, comentar abajo. YouTube, por favor, no quites el canal de Brian. Comentar eso, por favor. Y seguro, seguro que si lo comentan, se van a fijar en eso y va a ver que va a haber... Eh, hay apoyo en nuestro canal. Así que ya sabéis, comentar abajo, no quitéis el canal de Brian Danish o Danis o lo que queráis poner. Y bueno, gente, aquí os traigo ya sí o sí la sensibilidad del vídeo, que sé que la estáis deseando mucho. Así que os voy a, tragar, a entregar, perdón, la sensibilidad del headset. Pues vamos allá. Nos vamos ya directamente, no hace falta más preángulos, a la sensibilidad. Y él utiliza una sensibilidad un poco rara, ¿vale? Habéis visto anteriormente que usa un mando personalizado, él es de PC, juega doble cloud. Pues por eso tiene estos ajustes tan extraños, pero bueno, la gente me lo pide, así que yo se los traigo Un 2,5 en construcción y 1,9 en edición En construcción está un poquito alta, pero está bastante bien Y en edición, en mi opinión, está como baja Pero claro, como ya he dicho anteriormente, usa un mando personalizado y juega doble clavo Así que no sé muy bien... Como él utilizará esta sensibilidad, yo juego también doble cloud, pero no cloud cloud, sino juego como el de un poquito más para arriba, pero, wow. pero bueno, eh, yo también juego un poco doble cloud. Sensibilidad horizontal y vertical: 66 y 73%. Es muy, muy rápida, exageradamente rápida, ¿vale? Eh, os vais a dar cuenta que vais a aparecer a una persona de PC en movilidad. Es muy, muy rápida. Los potenciadores, como siempre os digo, siempre, siempre van a tenerlos desactivados 0,0 y 0,00. 0, 0, y potenciador instantáneo al construir activado. Esto era obvio. Casi todos los profesionales, por no decir todos, utilizan estos desactivados al 0, al 0 y al 0. Y al apuntar con la mira también está bastante alta. 14% y 14% Las dos. Y los potenciadores, como siempre os digo, al 0, al 0 y al 0 también abajo. Siempre, siempre utilizan En los potenciadores al cero Y la potenciador, perdón Y la velocidad vertical y horizontal De la sensibilidad está muy alta ¿Vale? Exageradamente alta, yo sinceramente tengo esta sensibilidad Y no puedo darle ni una bala porque es muy alta Si queréis mi sensibilidad Que aquí os dejo un clip Venga, yo me muero. ¿Qué aimbo tengo? Gracias al autor de este clip que ha sido núcleos Muchas gracias por sacar el clip en mi Twitch. Así que ya sabéis, seguirme en Twitch si queréis salir también en el próximo vídeo. Venga, va, chavales. Ahora <risas> sí que sí, sigamos. Usa lineal como siempre. Lineal es mejor que exponencial. Si ustedes están utilizando exponencial, por favor, quítenselo. Quítenselo. Porque lineal siempre va a ser mejor que exponencial De momento, ¿vale? De momento está siendo mucho mejor lineal Porque exponencial es una caca de vaca, ¿vale? Es una caca de cruaca Sinceramente sí. no sirve para nada Pero bueno, amortiguación cero también, 0 segundos, ¿vale? Zona sin uso al 10% y al 8% abajo Como el mío, sinceramente usa el mismo que el mío Y panel de control desactivado bueno gente, este ha sido el vídeo de hoy, espero que les haya gustado, si es así también un gran like, comentar abajo, Saludame para el próximo vídeo y yo os saludo. Si queréis pavos y demás cosas, seguirme en Twitch, que ahí lo tendréis todo de cómo ganar pavos, skins, bailes gratis, el pase de batalla por si no lo tenéis también lo podéis ganar. Y también os voy a dar consejos de cómo conseguir más puntos en arena, en competitivo... Y cómo mejorar en los torneos Así que espero que les haya gustado Ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo Adiós